Capitán América, traje el... ¿Otra vez mirando fotos de ese nazi, hijo de puta? Choca un poquito, ¿eh? Porque estamos hablando de mi amigo acá. Siempre es lo mismo con vos, Capitán América. ¿Podrías tocar la puerta antes de entrar a la oficina? Un poquito de respeto es mucho pedir. ¿Eh? ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Anda, vos, hombre de hierro. Aleación de mierda. No es lo mismo nada, o sea, porque vos entras al cuarto de la oficina del líder comandante del Mr. Planetario y no tocas la puerta. eh Así porque ya no te fijas muy en vos que estás haciendo.